¿Veis a quién me encuentro en el vagón? ¡A Danonino! <risa> <risa> bueno, 7 de la mañana, chicos Pero el café sigue faltando O sea que nos vamos a, a saltar la cafetería Pero responsablemente ¿Y yo su Café de cumpleaños. vamos uh. a está peinando, porque es que hay que estar guapa hasta las siete de la mañana. Si no sabéis qué estamos haciendo aquí, nos vamos a León con un tren lleno de bloggers eh, para hablar de, de un tema importantísimo que es turismo responsable, y todo esto ha sido de idea del Instituto Biosphere, de Turismo Responsable y también intermundial ¿Queréis verlo? Vamos a ver los blogs a las siete de la mañana cómo se han levantado. Hay alguien que vale. siente como yo a estas horas, es espero, porque no sin café. Bueno, me confirman que Intermundial va a poner un carrito de café por la mañana. <risa> <risa> que las chicas María, Marta hola, y Vanessa, hola. que nos van a acompañar todo el fin de semana, no son nosotros, sino a todo este tren lleno de bloggers. <risa> Hemos llegado ya a las calles de León. Vamos ahora a la Diputación, donde nos van a recibir Diego. Sí. Y eh, acto seguido... A ver si comemos. Nos hemos venido aquí a León, esto es la Plaza Mayor, un lugar sin duda emblemático aquí en esta ciudad. Y como veis, hay un mercado, un mercado eh, que prácticamente se lleva haciendo toda la vida, pero también en la Edad Media era donde la gente venía aquí a vender sus productos. Y aquí en la Plaza de León no solo hay frutas, sino también hay grandes viajeros, baluartes auténticos, como por ejemplo, Nacho, Nacho Dean, que tiene un proyecto Interesantísimo entre manos Pues estoy preparando un nuevo desafío, es la Expedición Nemo Si no nos atropella la furgoneta que tenemos detrás Es verdad, es verdad, no os olvidáis nunca De viajar con seguro, porque mira, imagínate que tienes Un proyecto como la Operación Nemo y te quedaste Expedición en la, la Plaza de León. Expedición Nemo Consiste en unir nadando Los cinco continentes. Sabes lo que habla Porque también se ha recorrido el mundo durante tres años A pie, y también, bueno, tenemos otra persona Muy respetada en el mundo de los viajes Hace fotos increíbles y lleva prácticamente Toda la vida viajando. 25-30 años viajando, un cúmulo de experiencias Antonio, pero cuéntanos, tú eres el primer embajador Biosfer Es eh, un proyecto para eh, que los comunicadores, periodistas bloggers, youtubers, eh, nos impliquemos verdaderamente en la ya forma de promocionar un turismo responsable y sostenible ecológico y respetuoso con, con la gente y el medio ambiente venir a León, te trae muchas cosas, te trae a gente como a Rubén y el mundo Aquí estamos, porque sí, él eh, bueno, es otro viajero, eh, otro baluarte de los viajes y el el chico la verdad es que no para, pero ha decidido hacer un alto en el camino y venirse a León también este fin de semana para hablar de turismo responsable y ver un poco la ciudad eh, Tengo unas preguntas bastante chungas y jodidas que hacerle a Alberto en las charlas Así que le voy a ir a pillar, hostia. la pregunta que le preparé está un mes buscando una pregunta chunga para <risa> oh, hacer, se va a cagar Y bueno, al final después de recorrer un poco las calles y el casco antiguo de la ciudad de León Hemos llegado aquí, donde nos van a recibir <risa> Hay gente que no ha venido a Madrid, sino que ha venido desde Galicia, gente que también era de León Y bueno, nos encontramos todos aquí para disfrutar de este fin de semana de turismo responsable Y ya estamos <risa> Acreditados, leones típico de tapas, donde están. Yo no sé las tapas, rocío, guamagor, pero yo voy a tomar un café. Vámonos, de ya. Y los blogueros no son nadie si no toman su primer café. Bueno, hay gente que la verdad son unos auténticos profesionales. No, no, no, no, de verdad. Y se ha acordado de todos los cafés: cómo van, si con leche, si con soja, si frío. ¡Vamos! todos los blogueros en la sala del pleno. Van a dar la bienvenida en este fin de semana del vivimos Rosalia aquí, en la capital de Castilla y León. Y ahora mismo, después del saludo que nos han dado aquí la gente de la Diputación de León, Seguimos aquí con nuestro fin de semana de turismo sostenible, en León, con el Instituto Biosfer, con Intermundial sí. Quería preguntar, porque yo eh, he venido aquí de pequeño, pero no me sé muy bien la, la leyenda del topo Que lo vamos a ver Esa la tenemos que contar luego en secreto Después de la publicidad Esta tiene que ser en la catedral ¿Veis toda esa gente de ahí atrás? Y después dicen lo que es tener followers, mirad puedes ir del románico al gótico gratis como el metro de madrid y el autobús en el mismo billete estamos aquí un poco disfrutando de esta magnífica eh, colegiata eh, los pasillos que veis de este claustro reciben el nombre de pandas y también ahí eh, acabamos de pasar por la sala del panteón con unos frescos magníficos que por desgracia no hemos podido compartir porque la normativa no lo permite pero os prometemos que es una de las cosas que no os podéis perder en vuestro camino de santiago hemos ido a ver el dije Puede ser parte del del Santo Grial Quizás algunos de vosotros conozcáis a Miquel Silvestre Normalmente viaja en moto, pero hoy ha venido en tren Sí, en tren porque se va de puta madre Y además porque es eh, un medio de transporte que no contamina bueno, ya sabéis, fin de semana de turismo sostenible. La chica que nos lleva dice que si somos del inicio pues vamos muy despacio, pero no, es que somos blogueros y hacemos fotos. Me da la sensación de que aquí viene mucha gente a celebrar despedidas de solteros. Sí, el hecho de que el, el tema del tapeo sea tan importante ah. aquí en la ciudad y que salga también de precio del tapeo, porque realmente al pedir una construcción te van a invitar o te van a regalar una, una tapita incluida, eso tiene que ver. Bueno, y Tenemos además muchísimas... que es capital gastronómica aquí en León Exacto, este año y nos encontramos ahora en la Plaza de la Catedral de León donde según dice la leyenda había un topo que hacía temblar los mismísimos cimientos y ese topazo bueno está colgado en las paredes de la catedral pero ya os contaremos después si es verdad o no guía pues estaba la leyenda del topo que está allí colgado la piel para los leoneses ese topo maligno que retrasaba las obras aquí de la catedral este fresquito aquí en león no después de la... no, estamos bien y se está empezando a rumorear en el mundo blogger ese hashtag de Sopita Sopita o copita, Sopita o copita, pero para Denis copita. que caracteriza aquí a León es las tapas, y las tapas mejor que mejor que acompañarlas con un vermutito la comida, y bueno, lo que más apetece ahora es hacer lo que hemos venido a hacer aquí, que es hablar de turismo sostenible. Ya está todo el mundo en la sala y vamos a hablar de turismo sostenible en dos mesas redondas, con muchísimos viajeros. Hay gente que hace el viaje tal como lo ponemos en, en, en las redes. Eh, somos prescriptores de destinos, prescriptores de experiencias. Sin querer muchos de nosotros, incluso ahora con, con todas las redes sociales, que además nosotros manejamos a la perfección, terminamos cayendo en clichés, en tópicos. No hay viajeros, digamos, que son malos, sino mal informados. Tenemos el poder de crear la realidad, de crear el futuro, de apostar por el mundo en el que creemos y que todos juntos, acción a acción, mano a mano, granito a granito, podemos cambiar el mundo y crear el mundo que queremos ver. Nosotros tenemos la responsabilidad de vender experiencias. Al final, el futuro es que la sostenibilidad se va a demandar por sí misma como un valor no porque sea una especie, bueno, yo es que me pago un poco más o yo me voy a un sitio que es un poco más coñazo, pero es que yo en realidad soy concienciado o consumo producto justo, comercio justo, que es más caro. no Es que al final la fuerza de las cosas nos llevará por ahí. El viajero lo que tiene que hacer al final es un poco eh, intentar respetar la cultura y la identidad de los, de los lugares que visita eh, y no intentar, bueno, no pervertir con su manera de viajar ese lugar. A una hora más o menos a las afueras de León nos hemos venido a ver una de las maravillas naturales que tiene esta región es eh, la cueva de Valporquero una cueva que descubrió hace unos 50 años y que, bueno, vamos a enseñar ahora desde dentro Estamos en el inicio de la cueva de Valporquero en el pueblo de Valporquero de Terrío, en la zona norte de la montaña de León y vamos a acceder a la cueva el recorrido son siete salas visitables y recorremos en torno a 1.200, 1.300 metros de ida y otro tanto de vuelta. Vamos a pasar por la sala de la Gran Rotunda, la primera, espectacular, más de 5.000 metros cuadrados de extensión, pequeñas maravillas, un auténtico una auténtica obra de orfebrería en estalactitas y estalactitas. Vamos a pasar por la sala de hadas, el cementerio estalactítico, la gran vía, ni que decir tiene, una gran avenida de hasta casi 40 metros o algo más de altura, no demasiada anchura, pero tal cual una avenida en las entrañas de la tierra, la columna solitaria y la sala de maravillas. Estamos en la cueva de Valporqueros, aquí en León, hemos llegado hasta el final de las galerías, es aproximadamente un recorrido de una hora y media, impresionante, y esto que veis aquí, estalactitas, pueden llegar a crecer un centímetro cúbico, tarda entre 70 y 100 años. Está en dimensión, digamos que lo visitable, no es la más grande de España, pero es la que más, digamos, recorrido tiene habilitado y adaptado para el turismo en este sentido, visitable, y desde luego no es claustrofóbica en el interior.